Five Nights at Freddy's, es un videojuego de terror independiente del género point and click desarrollado y publicado por Scott Cawthon, siendo la primera entrega de la serie de videojuegos del mismo nombre punto y hoy le atenderemos la historias de Infernal Fredbear's Family Dinner y bienvenidos a relatos del público donde todos comienzan en el principio antes de comenzar te recordamos que estuvimos nuevo video cada lunes o viernes si es así que suscribirte y activar la campanita y sea si un habitante es una vez más de este mundo cretizeta que tal buenos días tardes o noche los saluda amigos y dueño este canal sin más decir comenzamos recorrer el video mismo Freddy Fazbear's Pizzeria fue un restaurante para niños y para adultos con entretenimiento que eran esos animatrónicos el restaurante tenía una reputación muy alta y notable incluso había superado a un sucesor que fue prendido Fredbear's Family Dinner los dueños del restaurante pesaron antes de inaugurarse que conservarían a los animatrónicos originales dejando de lado a los animatrónicos principales de Fredbear's Family Dinner que eran Freddy y Spring Bonnie y bien descartando a esos dos animatrónicos la compañía decidió crear otros animatrónicos más alegres que algunos eran una versiones más afeminados de los originales el restaurante tenía un aspecto bien presentado como un restaurante común y corriente solo incluyendo el entretenimiento allí fiestas de cumpleaños para los niños y para celebrar algún evento en especial al restaurante lo hacía famoso solo el hecho de tener estos animatrónicos que se hicieron muy virales y polémicos en ese tiempo aunque ellos habían creado más animatrónicos los principales siempre fueron el oso freddy y la polo chica y el conejo bonir y por último nota importante el zorro Foxy pero algo que solo los empleados de allí sabían es que ese restaurante tenía un secreto muy espeluznante en 1900 diner se había hecho una fiesta para niños en lo cual estarían incluidos estos animatrónicos el hermano mayor del niño al que le hicieron la fiesta lo estaba molestando diciéndole que esos animatrónicos lo iban a devorar vivo el niño obviamente se creía todo y estaba muy asustado el hermano obligó al niño a acercarse a uno de los animatrónicos forzó al niño a sentarse allí pero el niño muy asustado no quería así que su hermano mayor arrojó al niño a la boca del animatrónico Al pasar esto el hermano mayor se burlaba del niño al ver que estaba asustado con unas cosas Que según él eran infensivas pero de repente el animatrónico empieza a hacer unos sonidos muy raros Y unas risas diabólicas que no iban para nada bien el animatrónico había perdido el control Y cerró brutalmente su boca devorando por el completo la cabeza al niño El hermano completamente aterrado llamó a sus padres para que ayudaran al niño Para sacarlo de allí aunque lamentablemente ya había muerto ese caso se hizo demasiado viral y muchas compañías denunciaron al restaurante por crear como entretenimiento a unas cosas asesinas cada vez Freddy's family diner y no tuvo más opción que cerrar para siempre aquel restaurante que era muy popular terminó siendo una masacre desde ese caso que fue llamado la mordida del 87 después de todo esto una compañía decidió volver a retomar el resaturante pero esta vez con el nombre de Freddy fazbear's Speed donde incluiría a solo los animatrónicos originales pero en ese restaurante se prohibió que los animatrónicos pudieran alternarse en el día los guardias de seguridad en el turno de día solo tenían que cuidar a los animatrónicos que eran inofensivos pero los guardias de seguridad de turno de noche aparte de cuidarlos debían sobrevivir a estos ya que en la noche sus motores se bloqueaban y tenían un carácter anormal y agresivo los guardias debían sobrevivir de las 12 pm hasta las 6 a jaime es decir a las 6 y media terminarían su turno de noche y podrían ir a descansar para el siguiente día volver con la la rutina generalmente los guardias del turno de noche ganaban más dinero que los del turno de día ya que aquí sacrificaban sus vidas tras estar con aquellos animatrónicos aunque pocos trabajaban en esa pizzería en el turno de noche si cumplían cinco noches consecutivas podrían cambiarse al turno de día y luego otro guardia nuevo estaría en el turno de noche esa pizzería ya murió hace mucho tiempo no creo que todavía está ni que los animatrónicos sigan rondando por ahí tal vez ya fueron desconectados y destruidos o tal vez me equivoco y sigan en otro otro lugar, se llamará el nuevo local, se llamará Fazbear's Friars. The Horror Attraction tenía como encontrar restos de los animatrónicos de Freddy Fazbear's Pizzería y colocarlos en el nuevo local como adornos, encontraron algunas máscaras de los animatrónicos, varias cabezas y demás cosas, pero el mayor descubrimiento llegó a impactar, cuando los restos de un animatrónico de Freddy's Family, dinero es decir Springtrap fue encontrado, que Springtrap.lo encontraron en un lugar bien escondido, y dentro de él había una persona, que obviamente estaba muerta, muerte así que los dueños, decidieron colocar a Springtrap como la atracción, la principal y la única del local y el fracaso que tuvo Fredbear's Family Dinner cuando un animatrónico mató a un niño hizo que la reputación del restaurante de caída era mucho y ya que Spring Bonnie estará en este nuevo local a Springtrap de era Fredbear's Family Dinner significa que este animatrónico será muy peligroso solo piénsalo si se encontraron con un cadáver y Afton de él debe ser muy escalofriante y tenebroso defensa de los guardias eran las puertas ellos la cerraban podría mantener a salvo pero podrían verificar si los animatrónicos estaban en las puertas con una luz y en el nuevo local ya no hay puertas y hay ventilaciones y la única forma es a través de un panel de mantenimiento que podrá saltar los sistemas de ventilación de audio y de vídeo si algún sistema llega a fallar debes repararlo seleccionando en el mismo el panel de mantenimiento no es más que una simple laptop así que se te hará muy fácil manejarlo pero debes saber bien elegir hay una opción que puedes reiniciar todos los sistemas esa opción es por si llega a fallar todo lo reinicia ya está pero este tarda más ya que reinicia. Y bien cuéntanos por favor qué les parecieron estas historias deja un like comparte nuestros mis videos. Como siempre amigos y habitantes de este mismo canal, aquí en la descripción de este video, estarás todas las información de este mismo canal, a mí como siempre, me encuentras todos lados como arroba ser como instagram, buscarme Redfield 1995 suscríbete al canal, si todavía no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón, que aparecerá pronto tu pantalla sin más, me despido yo soy Lena Lutora Mentira, yo soy la señora en cuenta las historias de terror, hasta la próxima nos vemos después.